El ratoncito. El ratoncito en el bosque. Le estoy buscando un nombre, pero ustedes me van a ayudar. Sí, a ver cómo le colocamos al final a este cuento del ratoncito. El ratoncito en el bosque. Acompáñenme. Ayúdenme a buscar el ratoncito. ¡Lala! ¿Mm? Esta es la historia de un ratoncito que pasea por el bosque. Divisando la, la, la flor y las flores, talan, rosas, todo el bosque. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta el sol resplandeciente y por allá se divisaba un arcoíris? ¡Qué bonito paisaje! ¡Qué bonitas las montañas! ¡Wow! ¡Qué bonitos árboles! ¡Y cómo ventea de rico! ¡Ay! El ratoncito seguía a su paseo por el bosque, divirtiéndose, mirando y también apreciando semejante paisaje. Pero de repente, en cualquier momento, empezó a, a llegar las nubes y se unían unas con otras y a oscurecerse el panorama. Se ocultó el sol y escuchaba unos ruidos muy extraños. una tormenta! ¡Una tormenta! Y el ratoncito estaba muy, muy, muy lejos de su casa y no tenía dónde, dónde quedarse, dónde refugiarse, dónde escampar. Esta tormenta que se aproximaba y hacía así. A su cueva y llovía y llovía y llovía. Llovía tanto que empezó a inundarse, inundarse, inundarse todo el bosque y de repente, qué caré? corriendo, corriendo, corriendo. ¡Ja! Cuando vio que se asomó el ratoncito y le dijo, ¿qué quieres? Pelocito le dijo, por favor, por favor, señor ratoncito, por favor, déjeme entrar a su cueva, me voy a resfriar y está lloviendo mucho. Seguía lloviendo. El ratoncito le contestó, no. No cabemos más de uno. ¿Por qué? Porque es muy pequeña, muy pequeña y no caben. Por favor, razoncito, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Ay, preguntémosle a todos los que nos están observando: niños, niñas, ¿será que le dejo entrar al osito? ¿Sí? Está bien, puede entrar. Pase usted. ¡Gracias! dijo el oso y entró y se refugió en la cuevita. El ratoncito, vigilando, se quedó esperando a que escampara. Seguía lloviendo. ¡Rayos y sentellas! ¡Y caía hasta granizo! ¿Y qué creen? ¡Ja! De repente... una hipopotamita, también se había perdido, perdió a su mamá y lloraba y temblaba de frío y seguía lloviendo, seguía lloviendo, no sabía dónde esconderse, en cualquier parte le caía agua y ella pobrecita estaba resfriando y temblaba de mucho, mucho frío. ¿Ustedes saben dónde se puede esconder la hipopotamita? Digan que sí, por favor. ¡Sí! Una cueva divisó. La cueva del ratoncito. Vamos a ver qué pasa. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Salió el ratoncito y dijo... ¡¿Qué quiere? Es que está lloviendo. Mucho, mucho, por favor. Ayúdeme, ratoncito. Déjeme entrar a su cueva. Es que ya me estoy resfriando. ¡Pero no puedo! ¡Ya no cabe más! ¡Esta cueva es muy pequeña! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ay! Esperemos a ver qué dicen lo que, los que nos están viendo. ¿Será que lo dejamos entrar? ¡Que sí! ¡Gracias! ¡Adelante, siga usted! Entró la hipopótama. ¿Dónde? La cueva, que era muy pequeña... Así como pudo, el ratoncito le empujaba y le empujaba y le empujaba le empujaba hasta que entró. Y ya cuando entró el ratoncito, estaba vigilando y vigilando y ¡tetre! Empezó a llover más fuerte, pero más fuerte. Allá en un arbolito se encontraba un en árbol <ríe> <ríe> me deja entrar a su cueva. ¿Qué quiere? Contestó el ratoncito. Por favor. Estoy lloviendo muy fuerte, muy fuerte. Déjeme entrar. Me estoy mojando, muy mojado estoy. Pero no caben más animales. A menos de que los amiguitos me digan si sí o si no. ¿Sí o no lo dejamos entrar? ¿Sí o no? Ay. Está bien, siga usted, será un placer, muchas gracias. Y entró el monito como pudo a la cueva del ratoncito. El ratoncito seguía vigilando y seguía lloviendo. <tose> Escuchaba un ruido extraño. Cuac cua cua cuac cua cuac. El señor pato. ¡Ja! ¡El señor pato! ¡Disfrutando de la lluvia! ¡Estamos en su ambiente! Su cuá, cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. Decía, qué felicidad. hoy por fin, por fin está lloviendo! Por fin agüita, por fin este clima maravilloso. Y quiso ubicarse por estos lados, al lado de un arbolito. Sí. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, Mientras caía la lluvia... solamente hacía se acudía su colita disfrutando de esta paz decía el pato ¡qué paz! ¡qué tranquilidad! ¡oh! oh ¡qué tranquilidad! ¡gracias a la naturaleza! ¡gracias al universo por esta lluvia! ¡cuac, se escuchó por allá, desde muy lejano, un ruido, un ruido muy tenebroso. ¡Auuu! Uh, uh! ¡Au! ¿El pato? ¿Eh? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Qué fue eso? No sé. ¡Auuu! que tenía muy buena vista. ¡Ja! Divisó que detrás de unos árboles se ocultaba y se escondía el lobo del bosque. ¡Ay! El pato, muy nervioso, salió corriendo, corriendo y corriendo a esconderse. ¡Y el lobo al acecho! ¡Ay! Comer pato, pato, pato a sus finas hierbas. Ja, ja, ja, ja, Este lobo está muy hambriento, muy hambriento. Este lobo no come caperucitas rojas. Este lobo come, son patos. Ese cuento de. ¿Se Nada. Lo que quiero es algo exquisito como. Wow, uh. ¿Cómo es eso? Pato ¡Mmm! El pato Ahí voy Ahí te voy pato ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Ven ¡Hey, patito Un ¡Uh! ¡Hey, patito Un ¡Uh! patito Un patito Niños, niños, ¿han visto ustedes a un pato por aquí correr en el bosque? ¿Dónde se escondió? ¡Oh! ¿No lo han visto? Para allá. Para allá. Para allá. ¡Oh! ¡Ya no caben más animalitos, por favor! ¡Auxilio, auxilio! Sí, yo sé que está lloviendo mucho y que va a pescar un resfriado y que se está inundando, pero tú eres un pato y te gusta el agua o no? Sí, pero lo que no me gusta son los lobos. ¿Eh? ¿Lobos? ¿Dónde? ¿Dónde hay lobos? Allá, escuche, ¿Oh? Escuche, por favor, me anda persiguiendo un lobo. Déjeme entrar a su cueva. Ay, ay, ay. ¿Será que le dejamos entrar a la cueva? ¿Será que sí? Está bien, entra rápido. Gracias, gracias. Entró el pato y el ratoncito también, bien escondiditos. Y el lobo se percató desde un arbolito. divisó todo el movimiento de animales. ¿Qué sucedía alrededor de esta cueva? Vamos a ver qué pasa con el lobo. Mm, mm. Hoy voy a cenar pato a las finas hierbas. O no, mejor, a la naranja. No, a la Por favor, díganme, porque yo sé que ustedes saben dónde se escondió a ese pato. ¿Dónde está el pato? ¿Lo saben? ¿No saben? pero yo sí vi movimientos en esa cueva. ¡Soy un lobo! ¡Soy un lobo! Eh, ¿Y no hay por allí un patito de pronto que usted hospedó? Por acá no ha venido ningún pato. O pues si no, pregúntele a todos. ¿Cierto que no ha venido ningún pato? Hmm, yo creo que me están engañando. Pero aquí me quedaré. ¡Aquí me quedaré vigilando hasta que salga el pato! Yo creo que ya es suficiente la espera. Y además, tengo mucho frío. La lluvia, la lluvia no para. Mejor me voy, pero yo ya sé dónde se esconde ese pato. Pero mañana, mañana será otro día. Ya lo veas, ya lo verás. ¿Y qué creen? La lluvia empezó a mermar poco a poco. Así. Ya en goticas, goticas, goticas, goticas, goticas. goticas. Hasta que ya, ni una gotita más, cayó del cielo. Las nubes empezaron a abrirse. ¡Qué bonito! Dándole espacio al señor Zoe. ¡Qué bonito! ¿Y qué cree? El señor Arcoíris empezó a asomarse así con todos sus colores y sus destellos, sus siete colores. ¡Qué bonito! El ratoncito... Cuando ya no escuchó que ya había parado la lluvia, se asomó y dijo, ¡guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Paró de llover! Por fin, ay, se acomodó frente a su cueva y dijo, Esta es mi cueva, pero ¿cómo logré yo acomodar tantos animales en esa cueva tan chica? En esta cueva tan pequeña no cabían tantos animales. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? No creo que estos animales copiaran aquí en esta cueva. Se quedó pensando y reflexionando. Y mirando, reflexionando, y mirando, reflexionando, y mirando, y haciendo flexiones. De repente, desde allá, había un personaje que todo lo observaba, con sus ojotes, sus ojotes y su bocota, porque no hace sino hablar mucho, el señor rana. El hombre rana que estaba mirando y observando todo, todo el cuento, todo el cuento, todo el cuento. Rabbit, rabbit, rabbit, rabbit. ¡Ja, ja, ja! No sabía nada más que sí decir que sí. rabbit, rabbit, rabbit el cuento estuvo pendiente el, el hombre rana hasta de lo que preguntó aquel ratoncito y fue rápidamente, rápidamente. ¿Por qué tantos animales cupieron en tu cueva tan pequeña? Sí, ¿tú sabes por qué? Es la magia. La magia, respondió el, el hombre Rana. La magia, la magia de la solidaridad. Y es por eso que porque hay esta palabra tan maravillosa. Solidaridad. El universo te lo va a agradecer. Cuando hay solidaridad, hay espacio para todos. Cuando hay solidaridad, hay un mundo para los animales, para las plantas, hay mundo para los seres vivos, para los humanos. Cuando hay solidaridad, y el universo siempre te lo va a agradecer. La magia, la magia de la solidaridad. Y colorín colorado. Este cuento se ha llamado ¡El ratoncito solidario! ¡Adiós!